¡Hola Lightspideños! Hoy voy a hablar de sufrir, de sufrir, mm, un tema un poco curioso. Vale, entonces nos vemos en la segunda parte. Primero quiero daros las gracias por los muchos mensajes muy bonitos sobre mi madre. Eh, muchísimas gracias. No he podido contestar a todo el mundo y contestar a todos los, los mensajes, pero muchísimas gracias. Mi madre está mucho mejor ahora, le han quitado la, el, eh, el tubo de la nariz, ahora puede comer, ahora puede hablar muy bien en comparación con antes y se está recuperando de maravilla. Así que muchísimas gracias. Gracias por los eh, pensamientos positivos también que le habéis enviado. Entonces, sufrir. He estado pensando en, en, en eso: que a veces parece, la vida parece ser injusta. Parece que sufrimos eh, innecesariamente, muchas veces y últimamente el mundo ha estado sufriendo mucho. Y lo que he visto en mis estudios sobre el sufrimiento y también lo que he experimentado en la vida es que el sufrimiento te lleva siempre a un sitio mejor. Vale, si no te mata, claro. No vamos a hablar de eso, pero el sufrimiento te lleva a un sitio mejor. ¿Qué quiero decir? Cuando tenía 40 años eh, mi mundo se paró, eh, perdí todo en mi vida, perdí mi trabajo, mi matrimonio, eh, mi autoestima. La, la esencia de, de lo que era yo perdí todo mi casa, mi coche y tuve que salir de mi vida con dos maletas y empezar de nuevo perdí un trabajo de, de 20 años de un trabajo muy bueno con un sueldo muy bueno y perdí todo eso. Y estaba sufriendo. En ese momento pensaba, ¿por qué me está pasando todo eso? ¿Por qué? Eh, tengo que sufrir. No es justo. No es justo. Pero luego, poco a poco, yo iba construyendo otra vez mi vida. Haciendo. Haciendo. creando la vida a mi manera, esta vez, siguiendo eh, mis deseos, en vez de hacer lo que se debía hacer, ¿no? Y eh, fue en ese momento que, que experimenté un, un, un giro total de mi vida de infelicidad, estrés, ansiedad, a felicidad, tranquilidad y ilusión. Empecé, por ejemplo, empecé a, a, a, a estudiar la hipnosis. Empecé a, a, a, a con, con Cintia, claro, empezamos el negocio de, de Lightspeed Spanish. Entonces empecé a trabajar en lo mío, en lo mío y vaya diferencia, pero para llegar a este, ese lugar tuve que sufrir. Y es, es como sufrir, tienes que sufrir lo suficiente para llegar a decir hasta aquí y no más hasta este lugar y no más cuando llegas allí la vida te cambia y la vida cambia porque tienes que ser o oh, oh, oh, es como llegas a ser otra persona con otra perspectiva otras, otros deseos si no hubiera sufrido yo, a lo mejor habría seguido en esa vida tan tan insípida, sin nada, ¿vale? Entonces, Anthony de Mello dice la misma cosa en su libro que se llama Awareness, que es que... Mucha gente eh, iba a su oficina para que le, le, le ayudara con su sufrimiento, que, para que bajara el sufrimiento. ¿vale? los problemas. Él era el psicólogo y él decía que de hecho no, no les estaba ayudando o no los estaba ayudando por qué para realmente para cambiar para que te cambie todo tienes que sufrir entonces el otro lado de Anthony de Melo él era también muy espiritual y él sabía desde ese, esa perspectiva que tenía que dejar tenía que dejar que sufriera la gente Tenía que dejar que experimentara lo peor Porque para, para subir muchas veces tienes que bajar hasta lo más profundo Y arrastrarte un poco Y sufrir Entonces, yo creo que lo que va a pasar en el mundo Es que mucha gente ha sufrido mucho, mucho, mucho pero ese sufrimiento nos hace más fuertes, nos hace más capaces, nos abre los ojos, muchas veces. Y empezamos a cuestionar todo, empezamos a, a cuestionar nuestra vida, nuestras prioridades, nuestras creencias, cuestionamos todo. A base de ese sufrimiento así que yo tengo muchas buenas esperanzas yo sé que pronto el mundo el mundo va a llegar a un punto mucho mejor el mundo y la gente, hablo de la gente, la gente para salir de todo esto más fuerte y más más más lista más eh, despierta vamos a decirlo entonces yo creo que tenemos un futuro muy bueno y que sea así ¿eh? porque yo tengo hijos y yo Quiero que mis hijos tengan un futuro seguro y, y bonito y, y, y lleno de, de paz y de armonía y, de, y de, de, de oportunidades. Entonces, vamos a llegar, vamos a llegar. Y hemos tenido que sufrir y a lo mejor, a lo mejor, tendremos que sufrir un poco más, pero vamos a llegar. Entonces, chicos... Os dejo con eso. Entonces, si estás sufriendo en este momento, lo siento. Pero muchas veces te ayuda a cambiar, a ser otra persona, a ser algo mucho más. Y muchas veces, por ejemplo, dicen que en los sueños, los monstruos, muchas veces, si tú te giras y miras, al monstruo, a los ojos, el monstruo se convierte en ángel y muchas veces los problemas son problemas porque estamos huyendo del problema, pero muchas veces los problemas realmente son bendiciones porque vienen para enseñarnos y para que aprendamos de ellos. Entonces, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Chicos, os deseo un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.